Bueno, es... <risas> buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos aquí con nosotros a Víctor Gómez, el cual nos va a contar a qué se dedica, ¿eh? porque es una gran pregunta que tengo yo en mente toda la tarde, así que Víctor Gómez, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien. Estamos aquí un poco accidentados en el backstage, pero esperemos que la entrevista vaya bien, a la que todo creemos que está en orden. Así que, nada, como mi primera gran pregunta que hago a todos mis invitados es, ¿quién es Víctor Gómez? ¿De dónde viene? Y sobre todo, ¿a dónde va? Pues, a ver, yo soy un inquieto, curioso, que hace un montón de cosas, ¿no? lo que llaman un catacal de estos... Vale. Y pues, a ver, soy principalmente conocido por el blog de viajes en internet, llevo un montón de años con él y me encanta viajar y gracias al blog pues he viajado mucho, he conocido muchos lugares y además pues me dedico a hacer cosas de informática y ayudar a la gente con sus negocios y pues siempre voy aprendiendo nuevas cosas, metiéndome en nuevos fregados, es como <risas> una cosa que no puedo evitar e incluso he llegado a escribir un libro. Vale, ostras, pues Pero... oye, todo, todo muy interesante, entonces... Eh, primero, de profesión, ¿qué, ¿qué eres o qué estudiaste? Y ya veo que ha ido variando todo tanto que a saber. Sí. Que... De estudio soy ingeniero informático, ¿Vale? que es lo bueno que te permite mucha versatilidad en esto del digital, te permite adaptarte rápido, aprender rápido. Vale. Y después pues he dado muchos palos. Porque eso, ¿Vale? hago cosas de desarrollo, cosas de escritura, cosas de, de comunicación. ¿Vale? Entonces ¿Vale? ahí vas variando. Vale, ¿y cómo, cómo pasas de la informática entonces a de repente hacer un blog de viajes o, o porque es conocido yo? Como no he investigado nada, que es mi tónica, háblanos de tu blog de viajes, principalmente porque a mí me encanta dejar también. No he viajado tanto como me hubiera gustado, pero creo que es algo fundamental para toda persona viajar y, y tener experiencias porque yo creo que abre mucho la mente. Sí, pues yo empecé en 2005... Estaba sí había, estaba terminando la carrera, había terminado la carrera y quería comunicar un poquito. Había comprado una cámara reflex digital y quería pues, poner mis fotos en internet. Año 2005, no existía ah, Facebook. sí, sí. sí, sí. <ríe> claro, claro, iba decir, digo, no, no había Instagram, no había Facebook, vale, vale. No había, había nada Facebook. de eso. Vale. Había Fotolog, que no sé si te acordarás de aquello. Sí. <ríe> que te dejaba subir una foto al día y con un parrafito. Entonces yo hice un blog pues, para poder tener más eh, dominio sobre lo que exponías. Un poquito vale. contar escapadas de fin de semana y cosas que hacías. Vale. Y bueno, ahí iba poniendo mis pequeñas cositas. Y ya en 2010, cuando llegó la gran crisis, ¿no? la gran recesión, uh -huh. pues nos echaron a todo el departamento del trabajo, de la empresa en la que estaba. Vale. Y ahí ya empecé a ver que había gente que viajaba por el mundo haciendo colaboraciones. Y ahí es cuando dije, oye, esta es la mía. Esta es de empezar vale. por el blog, a darle caña. Sí. Ya me habían invitado a algún viaje. Y en dos, tres meses ya estaba eso, viajando un montón haciendo un montón de cosas a raíz del blog. O sea, viajando te invitaban y todo con el viaje Y tú comentabas el viaje y lo ponías al blog Eso es, me empezaron a invitar a los destinos turísticos Que es una acción que hacen sobre todo para periodistas Bueno, ahora se hace ya más a influencers, a gente sí. que comunique uh -huh. De Ya que ya estaban empezando O sea, todavía no sabían cómo tratar a los bloggers Qué éramos, cómo viajábamos Era Totalmente experimentación vale. Y bueno, la cosa ha salido bien porque ahora confían mucho en nosotros Sobre todo para promocionar destinos igual no tan conocidos Vale. ¿Y qué, ¿sigues, sigues con el blog, manteniéndolo? Sí, claro. ¿Y Va cu a cumplir cu ahora... Claro, claro. D dinos el nombre, que aún no me has dicho el nombre. <risa> el blog es matchbell.com. Vale, vale. Y ahora cumplo 18 años en el, el, el marzo del año que viene. ¿18 años? Madre mía. 18 ¡Cosa! años, sí. ¡Hola! <risa> bueno, cuéntame cuéntame de viajes así, sitios que hayas dicho... ¡Ostras! Hazle ahí un poco de promo y decir... Mm, este sitio tenéis que ir o es y no lo conoce nadie o es flipante. Vamos, ya porque ya desde que está Instagram pf, está todo recorrido, pero seguro que hay cosas que quedan ahí que dices tú, ostras, aquí este sitio. Cuéntame sí, más que el lugar en sí. Porque ¿Sí? a ver, hay lugares alucinantes, pues Petra, Roma, París, el sitios de Colombia. O sea, todos los países tienen sitios alucinantes. Uh -huh. Yo cada vez más voy cambiando un poco esa idea de en vez de ver el monumento, pues. Eh, tu es patrimonio de la humanidad, sabes que van a estar bien. O sea, son patrimonio de la humanidad por algo. Claro. Voy más enfocándome a la experiencia, a lo que te aporta un lugar que solo te puede aportar ese sitio. Vale. No, pues, por ejemplo, en la India, simplemente quedar con un par de personas que conoces a tomar algo, cenar, ahí hablando de la vida y el más allá y estas cosas, pero ¿no? ahí diciendo, anda, estoy aquí en la India, acabo de conocer a estas personas, aquí estamos compartiendo nuestras experiencias, pues mira qué cosa que me aporta tanto, ¿no? qué cosa vale. más instructiva actividades, por ejemplo, volar en globo por la Toscana al amanecer, o sea, una experiencia de esas alucinante, pesaje precioso, la luz la ayudaba, bueno, todo vale. alucinante. Atravesar la laponia finlandesa en trineo de huskies. Pues ir ahí con, con los huskies, todo lleno de nieve, durmiendo en una cabaña de noche, ahí vale. ¿eh? tienen una sauna auténtica. Sí. Y sobre todo eso, buscar qué experiencias son las que te llaman. Así a ti, por ejemplo, si te gusta subir la montaña, uh -huh. hacer rutas de montaña, pues búscate rutas para hacer si lo que te gusta es los coches, claro. pues puedes ver tanto museos como conducir coches antiguos por ciudades. Entonces, yo cada vez el viaje lo veo más como a mí me gusta vivir estas experiencias, uh -huh. me gusta que el destino me sorprenda con las cosas que tiene para ofrecer, con cómo es la gente, claro. y ir abierto, ir abierto de mente a ver qué cosas van ocurriendo. Claro, sobre todo claro, lo que dices tú, ya no es seguir al monumento y tal. Yo también me refiero un poco a la experiencia porque... A mí lo que me gusta también es ver un poco la cultura y demás. A mí, por ejemplo, eso, la India fue de decir, ostras, es alucinante. Ese, a mí me encantó ese país. Cuando la gente va con el no, qué madre mía, que esto, que lo otro, y vas allí. Y dices, bueno, pues es lo que hay. Pero me sorprendió. <risa> a ver, lo primero, cuando sales de viaje fuera de tu ciudad, de tu país, prejuicios fuera. O sea, ¿Tú? mentalidad abierta. Tú eres simplemente un turista, un paseante, una persona que está pasando por allí temporalmente. Uh -huh. Tú hoy no vas para juzgar, criticar, ni decir cómo se hacen las cosas bien. Claro. Tú vas a observar y dejar que la gente pues, te explique por qué las cosas son de esa manera. Y tú ya después pues, tomarás tus valores, tus historias, pero no es más que un simple espectador. O sea, eso de, no, es que esto nos hace como mi tierra, todo está mal hecho. Es que aquí no Pues, un <ríe> poquito de humildad. Y sobre todo que si ese sitio hace las cosas de esa manera, será por algo. Claro. Sí, sí, sí, no, no, eso, eso está genial. Pues oye, ya, ya me estás dando envidia, ¿eh? De la sana, pero me da mucha, mucha envidia porque 18 años el blog es que has viajado mucho, o sea, pero mucho, mucho. Y entonces eh, empiezas con el blog, viajes y siguiente paso. Pues siguiente paso, escribir sobre viajes. Y vale. como llegó la pandemia, pues fue un parón para los viajes, ahí fue quedarse quieto, viajar un poquito por España y nada más. <ríe> y yo ahí pues ya, ya la verdad que el tema de vivir me gusta mucho, pero ya me cansaba un poquito, porque yo me pasaba pues unos cuatro o cinco meses al año viajando. Y era el momento de bajar un poco el ritmo y meterme a otras cosas. Y de ahí surgió pues ponerme a escribir pues más temas de filosofía, de divulgación, de cómo ves la vida, esas historias. Y de ahí surgió también un poco lo que es el, el libro. Pues, vale. Hace seis años tuve una crisis personal, de estas así importantes. ¿Vale? Una crisis de salud que te hace replantearte la vida. Sí. Y digo, pues de todo lo aprendido a raíz de eso, a raíz de lo que he leído, de lo que he hablado con gente que sabe mucho de las cosas, pues digo, voy a escribir un libro que me hubiese a mí gustado leer cuando tenía 18, 20 años, cuando estás en esa época de tu vida que no sabes cómo encaminar, o incluso cuando eres más mayor y te toca un cambio vital. Te toca un cambio de paradigma, te toca un, una gran reforma de cómo son, las cosas, cómo son las cosas y tú dices, tengo que adaptarme a esto a ver cómo lo hago. Vale. Y entonces el libro va muy por ese estilo. Y vale. el libro se titula pues Un manual de vida para el siglo XXI. Un manual de vida para el siglo XXI. Sí, vale, vale. es como una actualización sí. del libro de Epicteto, que era un filósofo estoico, uh -huh. que le sirvió un libro que se titulaba un manual de vida pues que son pequeños aforismos para cosas de cómo vivir mejor, que es un poco lo que sigue cualquier filosofía, el ver cómo aprender a tener una vida mucho más enriquecedora y que a ti te aporte mucho más. Ostras, qué interesante, Víctor. Y una cosa, ¿te, <risa> te, te basas sobre todo, sobre todo en los estoicos o cogiste un montón de información de muchas cosas y lo, lo adaptaste al siglo XXI? Nunca mejor dicho. El, el estoicismo es el punto de partida, Vale. partiendo de la premisa de que en tu vida tienes que aprender a cómo vivirla mejor a cómo ser más feliz, cómo estar más contento con él, con tu vida y sí que eh, la actualización al siglo XXI ha sido ver todo lo que dice la evidencia científica entonces voy viendo diferentes temas por ejemplo, la religión ¿qué dice la ciencia sobre la religión? ¿da felicidad a la gente creyente o no? spoilers, vale. sí la da <risa> <risa> aunque no sea claro. Claro. bueno. <risa> que eh. eso a mí como no creyente Claro. me claro. chocó muchísimo Claro, bueno, y, y, y científicamente está probado. Científicamente está probado que la gente creyente es más feliz. Sí, hay estudios. Sí, sí. Ostras, fíjate. Y ostras, y entonces, eh, antes has dicho que hablaste con personas que sabían mucho. Dime qué tipo de personas hablaste para investigar a la hora de hacer tu libro, porque me parece súper interesante. Porque, sí. a ver, el prejuicio, vamos a ver, el estigma yo creo que tienen los informáticos es que. Hablo, escribir poco claro, es, es como muy gente muy de, de ciencia muy de programar y demás y tal, entonces claro de viajes te permite hacer un blog, escribir, manifestarte y luego de repente a través de esa crisis escribir un libro, digo joder pues me parece la leche y luego encima claro toda evidencia de filosofía estoicismo y demás, parece pues muy muy interesante pues a ver, como toda la vida se aprende Habrá cosas que se te darán mejor, cosas que se te darán peor. Uh -huh. Yo, por ejemplo, con 18 años, bueno, yo había montado una página de rallies y yo siempre decía, pues con 18, 19 años, yo nunca voy a escribir. Es una cosa que no me gusta, se me da mal, no, estoy, no valgo para ello. Y hoy en día, ya con 39 años, escribir es una de las cosas que más me gusta. Es como todo, vas aprendiéndolo, vas cogiendo soltura, te va gustando y le vas encontrando por qué te gusta. Y me gusta sobre todo por la parte en cómo expresas las ideas. Porque, a ver, creo que a todo el mundo nos gusta expresarnos, nos gusta comunicarnos hacia otras personas, contar cómo vemos las cosas. Hay gente pues, que puede usar la pintura, otros usan la música, otros usan la escritura, otros usan la fotografía. Uh -huh. Me parece muy interesante que cada uno tenga su forma de expresarse. Somos humanos y la expresión va con nuestra forma de vida. Vale. Y a mí la escritura pues, me permite ser como más introspectivo y, sobre todo, llegar a temas más profundos que, a lo mejor, con otras formas. Vale. Y ahí pues vas pillando soltura y pues te va gustando, vas leyendo mucho para ir aprendiendo y vas tal. Y sobre lo que me preguntabas de la gente así que sabe mucho, eh, pues parte, sobre todo parte de a, a viajar, pues vas conociendo mucha gente. Y a mí me gusta mucho fijarme en gente mayor, gente uh -huh. de esos 70 años, 80 años, ¿Vale? que tú los ves que están contentos con su vida, que ellos dicen, ¿no? Pues yo en mi vida he hecho un montón de cosas y ahí es cuando les preguntas, ¿y cómo has hecho para llegar así de contento, así de feliz? Así de de satisfecho por todo lo que has hecho y te van contando, ¿no? Te van contando cosas y normalmente suele ser gente muy vital, muy inquieta, que aunque sean gente mayor, pues uh -huh. se toman cada día pues, como una nueva aventura como aquí hay que seguir aprendiendo, hay que seguir adaptándose al entorno, hay que seguir viendo cómo evoluciona la sociedad y no quedas atrás, no es en plan de como esto se hacía así, hace 30 años claro. pues se queda de esa manera, no hay que ir evolucionando con los tiempos Vale, vale, y, y toda esta información de gente mayor y demás, eh ¿Solo de España o a la hora del viajar hablando con gente de muchos sitios, de muchas culturas y de, de otros lugares? Eso de todos los lados. A ver, es más fácil eh, lo que puede ser en España, puede ser en Europa, uh -huh. porque también hay más gente mayor. Claro. <risa> <risa> bueno, ese, ese, ese es buen punto. <risa> no, te vas a Colombia, México. Bueno, en Costa Rica. mayor. En Costa Rica. En Costa, en Costa Rica no he estado. No, vaya, pues mira, Costa Rica, yo tampoco, pero dicen que tiene una media de, dicen que están ahí ahí con Japón, ¿eh? Sí, de esperanza de vida. De hay esperanza un de vida. Un pueblo que la gente, sí, que hay, hay mucha un... gente mayor. Hay una zona de allí que es eso, que dicen que son de los de las personas más felices del mundo, dicen. Sí, y más longevas. Sí. Y bueno, ya fueron a estudiarlos y tal. La conclusión a la que suelen llegar en todos estos lugares, también en Italia hay una zona, en España por ejemplo es Galicia, la zona con más longevidad. Vale. Suele ser gente que come poco, que esto. El comer poco dicen que es muy bueno para vivir más, vale. O sea, tener el cuerpo ahí justo, o sea, comer suficiente, obviamente, no estar sí, sí, sí, en ¿no? déficit, uh -huh. pero lo justo. Comer mucha verdura eh, y sobre todo tener mucha actividad mental. Pues eh, hablar con amigos, tener círculos sociales. El círculo social es muy importante. Relacionarte con gente, uh -huh. tener ese apoyo social. Vale. Eso, por ejemplo. Es uno de los motivos de por qué la gente religiosa, la gente creyente, es más feliz. Y es que están en un entorno de vale. gente con unas creencias similares y que se apoyan entre ellos. Tienen ese, vale. ese, ese apoyo de comunidad. Uh -huh. Y después también tienen una vida activa. O sea, nosotros que tenemos una vida muy sedentaria, trabajando con el ordenador y sí. muy, muy, muy parados, pues uh -huh. que eso es fatal. O sea, hay que tener una vida de moverse. Vale, vale, vale, vale. Ostras, pues muy interesante y demás. Y mira, el libro me lo apunto porque me. Me interesa mucho, es verdad, porque tú tuviste a lo mejor esa crisis o ese momento clave y demás, pero yo creo que la gente va evolucionando y, y está bien que vaya leyendo cosas nuevas para decir, ostras, pues mira, si, si ves de inspiración y demás, pues súper bien. Me, me gusta mucho, me gusta mucho eso. Y entonces, libro... Y seguimos, venga, ahora, ¿emprendimiento o qué? Ahora, para, vamos tocando aquí todos los palos que me vas contando, claro. digo. O sea que, claro, como vamos saltando de una cosa a otra, digo, ostras, Víctor, a ver, ¿qué, qué, qué, fue, qué es lo siguiente con lo que nos sorprendes? Luego de ahí, ahora, a raíz de eso. Ahora, lo que estoy más en emprendimiento, ahora, siempre he sido una persona muy emprendedora, montando proyectos y tal. Uh -huh. Por ejemplo, lo de la página de Rallys, empecé con 16 años y siempre he hecho mis cositas. No, esto que dicen los niños eso que dicen de los americanos de los niños americanos que se ponen a vender limonada delante de casa sí. pues yo lo hacía un poco de niño también claro. o sea tenía grabadora de CDs pues vendía CDs a los compañeros de clase estaba ahí pequeño piratilla Qué bueno. o sea, siempre buscaba un poco el business el el cómo el sacarte un dinero una paga extra y bueno he estado en diferentes aceleradoras siempre he estado haciendo diferentes proyectos algunos me han funcionado bastante guay pues esa uh -huh. parte del blog, algunas otras cosas, y también pues trabajando para gente. Como controlo la parte técnica, claro. pues en algunos proyectos entro como en la parte de desarrollo, la parte de desarrollo, de, de hacer que eso sea real. Tú tienes una idea en la cabeza uh -huh. y la quieres hacer real. Y una cosa que me he encontrado es que la gran mayoría de la gente cree que lo importante es la idea. Cree que hay que tener una idea maravillosa, disruptiva, como que los astros se alineen, ¿Vale? y tú dirás, esta es mi idea, esta es mi idea del millón de, de, de euros es la maravilloso que me va a hacer millonario y te das cuenta de que eso es lo menos importante, la idea lo importante es la ejecución el cómo vayas a algo sencillo que la gente quiera cómo mm. haces que eso llegue al mercado y la gente quiera comprarlo y lo use entonces ahí es cuando de todo lo que he aprendido en las aceleradoras, de lo que he visto en mis propios proyectos y después de todo lo que he leído porque a raíz de la crisis me he convertido en un lector voraz los libros me parecen la mejor fuente de información que existe. Vale. Por delante de YouTube, por delante de, de, paper, bueno, de Papers, es otra historia. Uh -huh. Pero delante de artículos de revistas y tal, los libros. Es donde las ideas se explican largo y tendido y te dan puntos de vista. Uh -huh. que Eso no pasa en casi ningún otro medio. Vale. Y bueno, a raíz de ahí me di cuenta de que la gente realmente falla en todo lo que es el cómo llegar al mercado, cómo conocer a sus clientes, cómo, ver cómo solucionar los problemas de los clientes. Y ahí es cuando dije, pues mira, igual apoyando la parte técnica tengo que dar también la parte pues, de estrategia y más de desarrollo de la idea. No claro. es simplemente desarrollar un proyecto y listo, y tirar para adelante. Claro, y gran vaya. cantidad de proyectos rompen por eso, porque no están bien asentados y no tienen una buena estrategia de cómo llegar al mercado y cómo hacer que eso funcione. Claro, claro. te pasa ¿Te, ¿te ha pasado no. mucho con gente del mundo offline o gente incluso del mundo online que decía decían, tengo esta idea, la vamos a hacer, pero claro, eh, estrategia de marketing cero, ¿no? Eh, de todos los ámbitos. Y no es solo estrategia de marketing, que eso es el cómo llegar al cliente, uh -huh. sino también el ver cómo hacer que el modelo de negocio sea más rentable, con la, gracias a, a las economías de escala, uh -huh. el ver cómo hacer pues, que eso se crezca, cómo usar la tecnología a tu favor pues para simplificar procesos o el incluso cómo tener un, un roadmap de diferentes modelos de negocio para según vas consiguiendo más capital ir itinerando el modelo de negocio claro. o ir metiéndote en nuevas vías vale entonces ves que la gente viene como con una idea flotando en la cabeza y les cuesta todo lo demás en plan de vale tienes un punto de inicio que es una idea es unas ganas de emprender uh -huh. ahora vamos a sentar eso a tierra para que con tus recursos disponibles pues con tu capital y con tu tiempo pues podamos hacer que eso tenga éxito. Esto lo ves mucho en las ciudades, tú vas caminando y vas viendo locales nuevos. Uh -huh. Y ya solo viendo el escaparate, ya sabes si ese local va a cerrar en un año. ¿Te, te pasa eso? O sea, ver con solo el escaparate No dura ni un año. Durán, a ver, un año dura, porque es el capital inicial que tiene. Vale. Que es lo que han invertido, en plan, tengo alquiler para un año, ver si funciona y tal... Y tú ya los ves y dices, esto o tiene un capital muy fuerte por detrás o eso, dura un año. Lo notas con un montón de, de negocios. Pues, por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Gijón, que es una ciudad pequeña, uh -huh. muy animada, pero pequeñita. ¿Vale? Y hay negocios que dices, es que esto igual funcionan dos tiendas en Madrid, pero en Gijón no va a llegar a una. <risa> Porque no hay capacidad, no hay suficiente clientela para que funcione una tienda física. Claro. En online es otra historia. En online sí que puedes llegar a nichos muy específicos. Porque tienes todo el público español y tienes todo el público latinoamericano. Claro. Entonces, online sí que se busca el nicho. Pero en una tienda de, de ciudad, en un comercio, pues un restaurante, un restaurante de muy alto nivel, tipo un diverso o algo de eso, dices, o te lo montas muy bien, o si no, a ver cómo consigues una clientela. Claro. Como dices tú, tienes mucho capital respaldándote ahí y demás. No, no, no. Y el capital, eso ocurre en las startups, meten capital porque estiman que esa idea vaya a conseguir tanto, tanto mercado que en un futuro sea la opción única. O sea, claro. tú metes capital para conseguir un monopolio a futuro. Vale. Bueno, pero el modelo de startup, yo creo, el modelo startup, tú que sabes mucho más que yo de esto, eh, ¿no es un poco crea una idea, la ejecuto bien, me mete mucha inyección, pega el pelotazo y la vendo? A ver, esa es la idea mala de startup. Que, pero pero, pero es, es no sé por qué, es la sensación que me da de cuando hay gente que quiere hacer una startup es para a ver si pega el pelotazo, venderla y otra. Pero porque le gusta emprender y hacer muchas cosas, pero no, sí. no decir, ostras, no, es que esto es mío, tal, sino pelotazo y fuera. Sí, eso puede funcionar. Pues a ver, copias y ideas que vengan de Estados Unidos, alguna cosa que venga de Japón, igual de China. Y dices, pues vamos a hacer el ESO en España. ¿no? Uh -huh. pues, por ejemplo, el reparto, como hemos visto, las empresas de reparto tipo Globo. Vale. Pues surgen un montón de ellas, se pelean, consiguen capital, y acaban sobreviviendo por las que más capital tienen o las que mejor se adaptan al mercado en el que están funcionando. A ver, eh, cuando son negocios pequeñitos, sí que puedes buscar, pues bueno, a ver si consigo una financiación, me la compran, pelotazo y hasta luego. Algo tipo Globo, que son cosas más grandes, ahí sí que vas con el modelo de monopolio, de conseguir mucha financiación, quemar mucho dinero, uh -huh. pero no pasa nada. Dentro de 10 años seremos la única opción existente en el mercado. Claro. Quien quiera nos tendrá que comprar a nosotros y nosotros manejaremos los precios que es un poco lo que ha surgido, lo que ha pasado, por ejemplo, con Airbnb o lo que pasa con Google. Claro. Ahí como informático, Google siempre ha sido como la empresa divina, ¿no? o sea, la, la empresa modelo, es la que la actuó bien, una ingeniería perfecta. Además, he visto cómo surgió, yo uh -huh. me acuerdo en el año 98 cuando surgió El Buscador, y te quedas como, ¡buah!, una empresa, yo quiero trabajar ahí, es una empresa genial. Y ya desde hace unos años ha perdido ese aura de empresa maravillosa, de empresa unicornio. Ahora, pues es otra empresa más que va masivizando beneficios, que lo que busca es meterte publicidad por todo donde pueda. Y dices, pues ya se ha quitado esa gracia de una empresa que iba haciendo lo mejor para el mundo, ¿no? Ese lema que tenían de, de no seas malo, de no vas el mal. ¿Tú ves alguna empresa que le esté haciendo ahora sombra a la sombra Google en su función principal? A ver, eh, en su función principal, ¿eh? De buscador. En la de buscador, no. ¿No? En Occidente, no. ¿Y, en China? y además tienen en China sí en China está creo que es Baidu pero es que China es otra historia claro China es <ríe> es otro mundo ¿no? cogen, cierran la frontera y dicen aquí no entra el ¿no? extranjero y listo claro claro claro no no es es así y entonces en, en el modelo de emprendimiento que haces de asesoría a ver si me puedes contar uno que haya funcionado y a lo mejor estabas ahí que más o menos y otro que no ha funcionado si puedes, para poner un ejemplo para la audiencia que sepa, ostras, pues nos pasó o me pasó esto que quería que no y funcionó y esto que quería que sí y chasco total. Sí, normalmente en las que funcionan o sea, sí que estaba en alguna tienda online que es pues, como una forma de emprendimiento fácil para la gente uh -huh. por ejemplo estuve en una en la que era, era un productor aquí asturiano de productos y les enseñaba precios de páginas potentes a nivel e-commerce de España uh -huh. y dice, nosotros tenemos un producto mejor que ese a mitad de precio vale. y tú te quedabas como ya está, tengo un producto mejor y más barato, ya se vende solo, entonces era un, un negocio, un proyecto en el que decíamos, esto lo va a petar rápidamente porque mira, la gente busca precio busca una calidad, sí. es facilísimo montamos la tienda, hicimos todas las historias y no se vendía nada y ahí es como, ¿qué pasa? Porque estos venden productos peores, más caros y nosotros no hemos vendido, vendido nada. Vale. Y ahí es cuando empiezas a pensar, empiezas a probar cosas y dices: Vale, hay que hacer un marketing para llegar a la gente, hay que crear una confianza, que es primordial. Estás comprando cosas de comida, tienen que fiarse de ti. Claro. Tú tienes una marca que pues, será conocida a lo mejor en el sector retail, será conocida en el mundo, en el sector profesional, uh -huh. pero no es conocido en el gran público. Claro. Entonces, nadie sabe qué marca eres. Tienes que construirte esa marca. Y ahí es cuando empezamos a echar cuentas de lo que costaría pues hacer todo ese marketing, hacer toda esa creación de marca y decíamos, pues todo esto para reflejarlo en el producto nos implicaría vender mucho más caro que los otros. Entonces era como, uy. Igual hay que echar cuentas y hay que meter una gran parte a todo lo que es el llegar al mercado, el que es el marketing y el hacerse conocer. Que todo eso es carísimo. Bueno, es carísimo. A ver, si vendes, pues no es caro. Pero es una inversión que hay que hacer. No es simplemente centrarse en producto y aquí en España pasa muchísimo, que la gente cree que es solo producto. Y pasa sobre todo a la gente técnica. Claro. La gente que sabe hacer algo, uh -huh. pues tú comparas coches y dices, Buah, este tiene 200 caballos, este tiene 150, el de 200 es mejor. Pero la gente no compra coches por eso. La gente compra coches, el coche, porque le guste la estética que tenga, porque le gustan las funcionalidades que tenga inter internamente, por el espacio que te ofrezca, por las características, incluso, sobre, bueno sobre todo, por el estatus en el que te va a englobar ese coche. Claro. Porque un BMW y un Dacia son lo mismo en cuanto a funcionalidad. A ver, el BMW es un poquito mejor en cuanto a velocidad y eso, pero el espacio igual te gana el Dacia. Claro. Claro. Y la gente que prefiere un BMW porque es un símbolo de estatus, pues te muestra al resto como en una posición mejor en la vida que un coche más humilde, más simple como puede ser un Dacia. Entonces, todas estas cosas que cuando no las sabes y cuando no las aplicas al negocio, Hace pues que te pegues tremendos batacazos, en ese sentido. Y después, negocios que funcionan muy bien. Cosas tontas, sencillas. Sí, pero lo, lo simple, ¿no? Obvias, obvias. <risa> obvias de tontas. <risa> sí, como que, a ver, un ejemplo. <risa> a ver, que haya trabajado yo no puedo decirte, o pues ah, son vale. cosas internas. Vale. Una que a mí me, me ha encantado. La casa de las casas ¿La casa de...? De las carcasas. Ah, bueno, eso, eso, sí, sí, eso hace, no sé con quién lo hablaba con mi pareja. Algunas que pasamos digo, yo alucino con este, con, con, con esta tienda. Digo, claro, ese, efectivamente, ahí anda en el clavo. O sea, más fácil y más simple. Es una simple. tienda que, que, bueno, con los amigos tenemos la coña de que, bueno, aquí en Gijo creo que hay dos o tres. Cada vez que pasamos por delante la vemos vacía. Entonces, cuando hay alguien, hacemos una foto, la mandamos, oye, mira, que hay gente, hay gente. <risa> Porque hay un amigo que dice que es un sitio de blanqueamiento de dinero. Porque esas tiendas no hay gente. Y sobre todo, ¿quién va a comprar por 10 euros una carcasa que en AliExpress te cuesta un euro? Bueno, pero la, la vendió, y... ¿no? Creo que la, la consiguió tal y luego la vendió. Era de un extremeño, de un sí, chaval, era, de un cha... era de un chaval y la sí. vendió, vamos. No sé a quién se la vendería. Eh, sí, supongo algún fondo de inversión o esto. Y, y la idea es simple. Tú compras un producto, lo vendes más caro, obviamente, por todo el, tra el trabajo que has hecho por el medio, para todo el aumento de valor que le has hecho. Y sobre todo, la gente valora el tenerlo en la mano, el sentir cómo es la textura, el sentir cómo encaja con el móvil y qué aspecto queda el móvil. Que eso no lo puedes hacer con una carcasa china comprada en. O sea, todas son carcasas chinas. Sí, sí. Pero le das el valor añadido de tenerla en persona, de no comprarla online y a ver qué te encuentras. Claro. No, no, es. Sí. Esas ideas tan tontas. Claro. Funciona muy bien. Claro, sí. Es, es el ejemplo que has puesto tú, claro, es verdad, pero tenerlo físico y demás y con el anterior es... Yo, yo creo que te pasa mucho que ves a los emprendedores o las startups y demás y no le dan la importancia que yo creo que se le a dar al copywriting, porque, por ejemplo, con el copywriting, todo el tema de deseos velados... Eh, está de persuasión etcétera, todo eso se ataca para construir una marca y porque, atacando a los puntos de dolor que por ejemplo falló en los productos alimenticios a lo mejor, pero ¿crees que, ¿crees que no es una cosa que conozcan aún mucho o no la, no la tengan muy en cuenta? Nada, o sea totalmente contigo no la tienen nada en cuenta claro. yo trabajé en una empresa de, de publicidad, fue una empresa bastante, bueno fue la más grande aquí del norte de España uh -huh. Y era como había un departamento para cada cosa. Había la gente de diseño, la gente de promoción, gente de, de medios, gente de escritura, gente de, de hacer contenido. Uh -huh. Y no había copies. Había, había contenido. O sea, gente uh -huh. que escribía, que eran periodistas, uh -huh. que eran básicamente, como lo llamamos internamente, los que rellenaban los huecos entre las fotos. <risa> Llegaba el cliente, quería una web, el diseñador hacía una página guapísima y además normalmente tenían el del diseñador que es que las letras sean muy pequeñitas, porque molestan. Y dice, vale. la gente no lee. ¿no? El gran mantra que hay ah, en claro el mundo. que la gente no lee. <risa> vale. Obviamente, <risa> la, lo que falta es la coletilla, y es que la gente no lee mierdazas que no les interesa nada. Lo que les interesa lo devoran. Tú miras claro. los libros de Harry Potter, claro. los fans, sale el libro y al día siguiente se lo ha acabado. Claro. Sí, o sea, sí. de seguido. Tú cuando algo te gusta, lo lees. Lo lees y te metes en el mensaje y, y quieres acabarlo, porque te mola ahí están los grandes narradores, las grandes escrituras uh -huh. ¿qué pasa? que la gente se queda pues que en su página web tienen que fardar, tienen como que como que validarse y su forma de validarse es yo, yo, yo, yo ¿no? so, somos una gran empresa con 25 años en el mercado con un equipo multidisciplinar compuesto por mejores profesionales dispuestos a darse la mayor calidad <risa> este mensaje ese, ese una... mensaje me lo sé <risa> <risa> yo hice una prueba de esto que te aburres, y digo, voy a ver qué mensaje ponen en su misión, valores, objetivo, filosofía, uh -huh. las grandes fabricantes de armamento del mundo. <ríe> Prueba hacerlo, porque entras a la entras misión. O sea, la misión de una empresa que fabrica armamento es matar con eficiencia, básicamente. Pero ellos lo que ponen ¿no? en su misión es, claro, claro. Of, imagínate, ofrecer un producto de gran calidad que satisfaga a nuestros clientes ¿no? en la consecución de sus objetivos claro. que te ponen estas palabras vacías sí, sí, sí sí el ejemplo de lo que dices tú cuando coges un texto así y se lo pones a una funeraria a, o a unos abogados sí. o a una y, y, no, y, y no cambia el sentido, algo falla sí, mira, un negocio que funcionó muy bien en el que estuve era una página de esquelas vale <risa> <risa> ya está, esquelas Fíjate. Ahí eh, se convirtió en la página más visitada de Asturias, por delante de los periódicos, por delante de las páginas del tiempo. Fíjate. Sobre todo, a ver, también en España estamos en una zona, bueno, la gente está muy mayor, muy envejecida, uh -huh. y hay mucha gente que no vive en la ciudad. Okay. Entonces, tú quieres ver un sitio donde te vaya avisando y vayas viendo, pues eso, te has marchado del pueblo, a lo mejor no compras el periódico, uh -huh. pero si sí ves si ha fallecido alguien que conozcas hoy para mandarle el pésame. Y después en la página tienes el servicio de comprar coronas y de esas cosas añadidas. ¡Qué fuerte! Entonces, atraes a la gente con un valor que quieren, una información que quieren, y les ofreces todos los valores añadidos, ¿no? la... claro. los pesas y todo eso. Sí, sí, sí. Idea simple, bien ejecutada y ya está. ¡Ostras, qué, qué, qué negocio, eh! O sea... Bueno, bueno, ¿eh? me, he quedado, me he quedado alucinado de esquelas y tal claro, lo, lo que es una lástima lo que dices tú, que yo, yo porque me muevo en los círculos donde me muevo y me parece increíble, pero que digas tú que a día de hoy, muchas startups empresas, emprendimientos y más la gente no lee no tenga en cuenta todas esas cosas, me parece un poco, porque el ejemplo que ponías tú antes del BMW un BMW te puede encantar y ves el anuncio y cómo corre, pero si te gusta te vas a leer las características, sí o sí o Sale uh -huh. un rollo, ¿no? Lo lees. Entonces, claro, eso es una cosa que hay que. Creo que es fundamental ir cambiando poco a poco. Sí, y otra cosa que he hecho muy en falta: yo he estado en tres programas de aceleración de, de proyectos. Uh -huh. Uno de la EOI, que la EOI es una de las escuelas más importantes de, de empresa aquí de España. Era un proyecto con la Unión Europea, estuve en Budapest y tal. Uh -huh. Después tuve otro aquí en Gijón, eh, promocionado pues, por la empresa pública. Aquí en Gijón se mueve mucho el tema de emprendimiento. Vale. Sobre todo la parte técnica, tecnológica, porque es lo que queda en Asturias, parte tecnológica, fondo empresa, uh -huh. que se lleva bastante bien. Y después tuve en otro montando una propia startup en Canarias, que era un fondo invertido todo por empresas privadas. Vale. Y era todo, pues, eso, hacer desarrollos, pues, para que las empresas de allí pudiesen comprarlo en un futuro y tener nuevas ideas de nuevos modelos de negocio para experimentar. En las tres faltaba una cosa esencial. En ninguna se ponía foco en las ventas. ¿En eh, Ninguna. Enfoco en las ventas, ninguna. Nada. Y dices tú, ¿qué, ¿qué empresa vas a hacer si no hay enfoque en foco las ventas? Ostras, pero o sea, y, y, ese error, ¿y ese error de base? O sea, voy a hacer un producto, pero no me, no me, no, no, no me centro en vender. No entiendo. Todo, todo se centraba en ideación de la propuesta de del modelo de negocio, en analizar el cliente. Pues esa parte sí, pero no, nada se centraba en cómo llegar a ese cliente, en ver cómo resolver sus necesidades, en ver toda esa parte, no se tocaba nada, solo se tocaba el darle vueltas a la idea, en ejecutarla y en hacer una estimación, a números grandes de cuánto clientela podría estar interesada. Así, en plan de, pues hay 100 millones de personas a las que le podría gustar, ¿no? Porque hacer no, perros sí hay, pero, si no vamos a ver, a perros. pero no le vamos a vender. O sea, le puedes a, a estar, pero venderla nada. La parte de ventas, nada. Se supone que, mágicamente, tú vas a hacer una página de internet y se va a llenar de visitantes porque sí. <risa> Madre mía, qué, qué desastre, qué desastre. <risa> Váyate, no, no, o sea, es bastante, bastante clarificador todo. Y, y entonces, luego, después del emprendimiento, ¿estás ahora más jaleos metido? Eh, ahora me estoy centrando en, en el emprendimiento. Es un tema que me gusta mucho uh -huh. y, además, vas hablando con gente, pues, gente que quiere hacer mejor su profesión o que quiere expandir, o que tiene negocios y quiere entrar en el mundo digital. Y lo que me encuentro es que hay tanta ignorancia en cuanto a lo que es online, en cuanto a cómo mejorar tu modelo de negocio. Sobre todo, hay un miedo tremendo a subir precios. Y además, ahora es facilísimo. Porque ahora dices, inflación, ya está. Ya tienes la excusa para subir precios. Claro. ¿No? Si todo ha subido de precio, tú tienes que subir de precio, obviamente. Uh -huh. No puede ser más barato si no tienes una economía de escala que lo respalde. Y aún así, estamos viendo que la economía de escala tiene un un tope de cuanto a reducir costes entonces eso la gente es muy buena haciendo su trabajo, es muy buena técnica uh -huh. pero es pésima en cuanto a la parte de negocio entienden mucho de dar el valor pero no entienden nada de cómo dar ese valor y cómo venderlo y cómo hacerlo deseable no, y sobre todo cómo ganar dinero porque es lo que dices tú o sea si compites por precio siempre va a llegar alguien con menor precio que tú al final y te va a barrer por todo o sea te va a echar por tierra tu producto, ¿no? Sí, eso noto mucho en fotografía. Bueno, porque aparte soy fotógrafo. Ah, vale. <ríe> Yo voy sacando cosas así por ahí. Sí, a sí. Eh, a raíz de, de salir de la empresa, estudié fotografía. Uh -huh. eh, era un curso súper guay, porque los profesores eran todos fotógrafos en activo. Vale. No, no era gente que había estudiado fotografía, eran fotógrafos en activo, con 20 años de experiencia, que enseñaban sus cosas, lo que habían aprendido. Uh -huh. Entonces te contaban lo que era el mundo. Y tal. Y siempre decían, había, bueno, teníamos fotógrafos de diferente tipo y había uno de bodas que fue el que nos dio la, la clase pues, de cómo poner cómo hacer presupuestos, cómo calcular los costes, todo eso. Vale. Y nos decía, fue lo único que vi, en toda mi educación formal reglada, fue la única parte que vi algo de cómo calcular precios y de cómo salir al mercado. Pero bien. O sea, o sea la carrera no cómo, es nada... ¿Cómo calcular bien precios, no? O en plan, ¿no? Era como calcular... Él ponía el precio en plan, mis costos son estos, mi coste por hora es tal, quiero ganar tanto, pues el precio de venta público va a salir tanto. No se enfocaba para nada en poner un precio en cuanto al estatus de lo que vendes. Vale. Entonces, y en una cosa tan artística como la fotografía, donde el nombre de la persona vale mucho, claro. me parece un error no tirar por ahí. Pero bueno, si porque, tienes ahí... cosas que claro. vas aprendiendo con el tiempo. Claro, si tienes ahí marca y... personal, pff, o sea, tienes que hacerte valer. Claro. Y es lo que decía es que tú por ejemplo haces fotografías de bodas un fotógrafo te va a costar 2.000, 3.000 euros y si siempre va a haber el fotógrafo que cobre 600 euros claro. siempre está el, pues el cuñado el amigo el que acaba de empezar no sé cuánto dice pero esa gente no tiene que preocuparte porque siempre van a ser diferentes personas no aguantas tú haciendo a bodas a 600 euros no aguantas más de un año ¿no? por lo mismo no te compensa no te compensa todo el trabajo que hay que hacer los clientes acaban descontentos entonces, tú te das cuenta de que o subes mucho los precios para que te sea rentable y te compense, uh -huh. o dices, lo dejo y me meto a otra cosa que va a ser más rentable. Vale. Entonces, el tirar precios pasa eso, que siempre va a haber otro que tire precios. Claro. Que no sabe cómo va esto, no sabe cómo van las cosas, y peta. Pues está un poco, incorre un poco y peta. Ahí es donde tú, como profesional, como empresario, gracias a copywriting, gracias a las ventas, pues muestras eso. Claro. Si alguna persona... Duda entre tu servicio y el servicio de una persona que le cobra tres veces menos es que algo estás comunicando muy mal. Porque a BMW no le cuesta vender el coche tres veces más caro que otros. No, está. Claro, está, está, está claro, está claro. Y bueno, eh, tú que tienes un perfil informático y de muchas cosas y tal, ¿cómo ves el tema de la inteligencia artificial? Pues yo lo veo muy interesante y estoy alucinando con todas las cosas que hacen. Sobre todo, me gustó mucho la parte de las imágenes, ¿no? el, meet journey, el, el Meet Journey, sí. Stable Diffusion, Meet uh -huh. Journey, el Diffusion y todas estas. Y además, bueno estoy en varias comunidades de emprendedores. Hay una si te suena, si en oficina. Sí, sí sí, que sí, es, en oficina. sí, sí. Pues estoy ahí y tenemos Ajá. un canal para la inteligencia artificial, porque la gente ¿Sí? se ha empichado tanto con ella. Claro. Ahí para hacer tus imágenes y para ir probando. Y me parece muy interesante esa parte creativa, esa parte de, pues, tengo esta idea en la cabeza, Uh -huh. y voy a ver cómo la, cómo la inteligencia artificial me hace la imagen. Y ahora han empezado a surgir trabajos de gente especialista en que tú le explicas la idea a esa persona y esa persona la traduce a la inteligencia artificial. Claro, los, pront, los prontes, ¿no? digital, ¿no? los prompters digitales. Los prompters. Sí, digital. Sí. Yo, yo he visto es. cosas de esas y, y la verdad es que me flipa, eh, porque yo... Yo soy ahí, he intentado hacer pruebas también y digo, vaya churro. Y luego llega un amigo mío que le hubo un poco tal y mira, lo primero que he hecho, digo, tío, digo, ¿cómo has hecho esto? Y dice, no, sí. y yo digo, está claro que yo ni, no valgo no para dibujar el lápiz ni, ni, ni con inteligencia sí. artificial. Claro, pero sí, pero que, pero que son cosas que tú crees que nos sustituyen a los creadores, bueno, los creadores de contenido, los SEOs. Los copies. ¿cómo? Complementa. Complementa, ¿no? Sí, esto ya lo decía Kasparov, el argentecista, sí, sí, Porque él hizo, un, bueno, hizo como un experimento. Él, a raíz de que le ganase Deep Blue en el año 95, el ordenador, sí. a ver, también le ganó porque él iba jugando contra una máquina. Él iba con su mentalidad de estoy jugando contra una máquina, uh -huh. voy a hacer cosas que una máquina falla. Porque él estaba muy acostumbrado a jugar contra los ordenadores, entonces sabía por dónde la inteligencia artificial, los ordenadores no jugaban bien. Y cuando hizo un fallo que un humano, o sea, un humano a nivel de gran maestro, sí, lo hubiese sí, detectado sí. fácilmente y los ordenadores siempre fallaban, y coge la máquina Deep Blue y acertó, consiguió ese fallo y consiguió una ventaja muy grande a raíz de ese fallo, él se, se asustó. Porque así, dijo, no me, no me valen mis triquiñuelas y tengo que jugar contra un humano. Y como un humano, me está a mi nivel lo más. Claro. Entonces ahí se asustó a raíz de esa derrota que supuso pues eso, el triunfo de las máquinas año 1995. A ver, eso es la prehistoria de la informática. Sí, bueno, claro, claro, eso es el pleistoceno, vamos. Entonces, él a raíz de eso dijo, algo pasa y empezó a hacer eh, concursos de, de ajedrez uh -huh. con diferentes categorías, una que era solo ajedrecistas, otra que era solo máquinas y otra que eran Ajedrecistas con máquinas. Vale. En la de, de máquinas, pues fácilmente gana el, programa, el mejor programa, listo. En ajedrecistas, pues gana el mejor ajedrecista. Y en la de ajedrecistas más máquina, pasa una cosa muy curiosa. Porque dices tú, bueno, pues ahí ganarán los grandes maestros con los mejores programas. Claro. Pero no. Ah, no. Los que ganaron era gente, ¿no? Los que normalmente ganaban era gente a un nivel básico de ajedrez. ¿no? Gente ajedrecista, pero a un nivel básico. No eran ni maestros, ni grandes maestros, ni nada. O sea, era gente inquieta por el ajedrez, uh -huh. con un programa de ordenador tampoco especialmente bueno. O sea, no jugaban con el mejor programa que existía en el mercado. Pues igual, un programa curioso, que les permitía resolver muchas jugadas posibles, pero que no era el mejor en cuanto a estrategias. ¿Y por qué ganaban? Porque además esto se repetía muchas veces. Y ganaban porque el humano es muy bueno teniendo una visión general, viendo cómo es eh, la partida... El entorno eh, a gran escala y cuál es la el... a seguir. Y vale. la máquina es muy bueno con las técnicas puntuales. Pues en dos tres jugadas ver cómo llegar a alcanzar esta posición. El ver cómo hacer esos movimientos. Vale. Entonces la inteligencia artificial yo la veo exactamente igual. De ahí él creó un concepto que se llama Centauro, ¿no? el mitad máquina, mitad humano. Vale. <risa> y yo la inteligencia artificial la veo en ese concepto. Eh, bueno, ya hemos visto que algún concurso de arte digital ya sí. lo ganó algún sí. producto hecho por inteligencia artificial. Hmm. Pero cuando ves el producto, bueno, ves la imagen generada, ves que la ha hecho un artista y le ha hecho pequeños retoques. Claro. O sea, no es la imagen exactamente como ha salido la inteligencia artificial. Claro. Un texto pasa lo mismo. Tú lo haces con inteligencia artificial, te sale un texto macarrónico que dices, sí, bueno, wow. tiene partes bien pero tiene otras partes que no van. Hace falta un humano para que le dé el pulido, para que quite, claro. cambie y tal. Entonces, yo veo muy interesante eso. Nos va a permitir aumentar productividad, ser más rápidos porque igual dices, uff, tengo que escribir un texto sobre tal tema. Pues no sé cómo enfocarlo. Pues, bueno, te lees, te documentas un poco, coges la inteligencia artificial, te dices que te saque un texto de mil palabras o que te saque los titulares y tú dices, ah, pues mira, me ha gustado este enfoque. Y tú, a raíz de eso, pues desarrollas. Entonces, en yo lo veo muy interesante en ese sentido. Claro, en eso, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que va a facilitar y ahorrar mucho tiempo a la gente que lo use y, y se complemente. O sea, porque... Por ejemplo, eso que está diciendo tú de ajedrez y tal, yo sí que había leído hace tiempo que Magnus Carlsen eh, había, ya era, ha sido siempre desde hace ya mucho tiempo el número uno, pero que llevó su ajedrez a un nivel ya máximo cuando empezó a jugar con una inteligencia artificial la más potente, porque decía que aprendía barbaridad de, de cosas que decía, ostras, jugando incluso al fallo, porque ahí se ve que era muy conservador y tal, pero jugando en cosas así y dice que aprendió mucho más, pero claro, lo utilizaba como complemento. Entonces, sí uh -huh. que lo veo interesante, y más que nada porque de momento somos nosotros los que les tenemos que decir a la máquina: dibuja esto o mete estas palabras y luego nada más retocas. Cuando nos uh -huh. esa parte que la quiten, entonces sí que nos vamos a, ya, a terminator y a Skynet y todas estas cosas. Nada. No, no va a llegar Skynet. No, no. Bueno, eh. no, no. esperemos. No. <risa> no, a ver, es que hay dos. Hay diferencia de los tipos de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial gener general. Vale. Y la particular, la de unas cosas. Ahora estamos viendo grandes, avanzos, grandes avances en la inteligencia artificial puntual, en la puntual. que te escribe un texto, en la que te hace una imagen, te hace uh -huh. un vídeo, te uh -huh. junta un texto, una imagen y te hace un vídeo. O sea, esa inteligencia artificial sí está avanzando muchísimo ¿Sí? porque son cosas que tú metiendo muchos datos sacas unos patrones que te permiten generar nuevos elementos. Digamos que si sabes hacer todo este camino, sabes continuar el camino hacia adelante. Entonces, esas son inteligencias artificiales específicas. Ahí son muy buenas. Nosotros somos una inteligencia general. O sea, valemos para muchas cosas. Y vale. las hacemos todas bastante bien. Uh -huh. Puede ser mejor en unas en otras, pero valemos para muchas cosas. Y sobre todo tenemos una historia muy buena, que es que somos muy, muy capaces de funcionar en entornos de incertidumbre. Vale. claro. Tú, cuando caminas por una ciudad que no conoces, no te chocas con las paredes. Claro. Sabes caminar. Y sabes no meterte donde te pasan coches ni motos. O sea, enseguida sabes cómo tienes que hacer las cosas, o sea, instantáneamente. No tienes que pensar, no tienes que adaptarte. Una inteligencia artificial no es capaz de meterse en esa incertidumbre. Ahí es donde fallan estrepitosamente, porque no tienen esa capacidad de pensar en alternativas que nunca hayan pasado por ellas. Vale, vale. Sí que son muy buenas con creatividad, porque es coger un batiburrillo de cosas y sacar nuevas cosas. Ahí a nosotros nos parece magia, porque a nosotros nos cuesta. Uh -huh. Pero a nosotros nos cuesta porque, a ver, nosotros evolutivamente somos bichos que nos movemos en un mundo físico. Nosotros somos muy buenos, pues eso, coges el móvil, pues somos muy buenos moviéndolo en el espacio físico y lo hacemos rápido y saltamos y hacemos esas cosas. Eso para la inteligencia artificial es una locura porque es como, uff, tengo que calcular el peso, ¿cómo qué fuerza le doy? Para nosotros vale. es instintivo, es, claro, pim, pim, pim, ya está. Claro. Vale, vale. Entonces, qué ahí bien. sí que hay mucho camino por avanzar. En la, en la parte motriz hay mucha, mucho por avanzar y en la parte cognitiva hay muchísimo por avanzar por lo mismo. Nosotros somos muy rápidos inventando los escenarios y moviéndonos en escenarios que no conocemos. Vale, vale. Ostras, qué interesante. Pues mira, está bien que haya traído aquí a una persona que domina tantas cosas y esta Así esclarece porque... Bueno, pero que tienes una formación un poco más al ser informático, desarrollado y tal, que yo no había caído en lo de general y puntual la inteligencia, sí. no, no lo sabía o sea, yo lo, sí, veía, es... lo veía todo como puntual mm. Esto es de, a ver, de leer a gente de inteligencia artificial y cada vez que os una inteligencia artificial nueva hay uh -huh. problemas que llevan de los años 70-80 sin resolverse claro, que tú humanamente puedes resolverlos y tal que cada vez que sale una inteligencia artificial nueva se los ponen a ver qué surge Vale. Por ejemplo, cuando salió la de escribir, la GPT-3, sí. le empezaron a poner cosas que se llevaban estudiando durante décadas para ver qué hacía la inteligencia artificial. Y había subido un gran avance porque había resuelto unas cuantas, uh -huh. pero había otras que fallaba. ¿Cómo habían fallado todas las inteligencias artificiales anteriores? Y decía, uh -huh. ni un humano sí es capaz de resolver esto. Ya, yeah. vale, vale. Pero las inteligencias artificiales no han llegado a ese nivel y van a tardar mucho en llegar porque primero no se sabe cómo enfocarlo. No, dicen, oye, y si, si juntas una inteligencia artificial que sepa jugar al ajedrez, que sepa jugar a algo, que sepa escribir textos, que sepa hacer imágenes y que sepa hacer tal, sabrá hacer otras cosas nuevas o solo sabrá hacer lo que venía haciéndose. Entonces, como bueno. no se sabe todavía cómo integrar eso y cómo hacer que funcione, pues bueno, va a tardar. Bueno, bueno, pues hay de momento que tarde. O sea, que tampoco... sí. yo, yo no tengo prisa. Bueno, antes, antes has dicho que el tema de los libros es una fuente inagotable y que. Una, para ti es una maravilla y demás me gustaría que recomendaras ya que eres una persona muy abanico de muchas cosas libros así que tú veas que son bastante importantes leerse o que en algún momento has tenido referencia aparte del tuyo ¿eh? evidentemente <risa> hay muchos muchísimo mucho mejores tenemos bueno, eh... ahí que digas ostras pues este libro me encantó o este otro o tal sí pues a mí hubo un libro que me supuso como un antes y un después. Hay un libro llama Factfulness de Hans Rosling. Uh -huh. No sé cuál es. Y a mí me supuso como un antes y un después, porque a ver, yo tenía una visión muy pesimista del mundo, uh -huh. en plan de estamos abocados a la extinción, está todo muy mal, para qué vivir en este mundo que va todo a peor. Y además estos años, desde después de pandemia, parece que vivimos metidos en ese, uh -huh. en esa vorágine y todo a peor. Y hablas con la gente y la gran mayoría de la gente cree que estamos peor que nunca. Y este libro sostiene la tesis de que realmente estamos viviendo el mejor momento de la historia y para ello, para demostrártelo, lo único que hace es mostrarte todos los datos empíricos objetivos que existen. Entonces va tocando todos los palos. Pues ha bajado los niveles de contaminación, ha mejorado la esperanza de vida, ha se ha reducido muchísimo la muerte de, de niños menores de 5 años, ha aumentado la alfabetización hasta niveles casi absolutos, Wow. cada vez hay menos gente sin electricidad cada vez hay gente, mucha menos gente que mora de hambre o sea, uh -huh. todo ha ido mejorando y te lo va comentando pues, con diferentes ejemplos y con diferentes datos el que lo ha escrito Hans Rosling bueno, que ya falleció de un cáncer él era un médico sueco que él entró en de medicina porque dice, yo quiero curar a la gente quiero ser una persona que produzca un impacto positivo estaba en Suecia, veía que ahí solo curaba a gente rica, que bueno, ya estaba muy mal ya estaba muy mayor, no había mucho que hacer y dijo yo quiero curar a la gente y ser un impacto positivo en el mundo, ¿qué hago? Me voy a África, que ahí lo están pasando muy mal. Y allí estuvo trabajando con diferentes organizaciones, acabó siendo, creo que consejero de UNICEF o de la ONU, de una empresa grande, una organización muy grandes iba explicando pues, todo lo que aprendió pues, con ese trabajo, de viendo cómo la sanidad en diferentes partes del mundo y viendo cómo ha ido avanzando. Entonces el libro me parece muy interesante porque te va contando toda esta imagen y te quita de la mente... Eso de que todo va mal. A ver, en los libros hay un sesgo, sobre todo en los libros de no ficción, bueno, y de ficción. Se venden mucho más los libros negativos, claro. como puede ser por ejemplo el de Sapiens, libros negativos que sostengan tesis duras, tesis de que todo está mal, de que vamos muy mal, que libros positivos. La proporción es más o menos un 80-20, ¿no? un ley de Pareto. 80% de libros negativos, 20% de libros positivos. Este entra en el grupo de los libros positivos. Uh -huh. No se ha vendido mucho, o sea, para lo, que es el, la, para lo que me parece a mí la importancia del libro, claro. eso sí, el tío es un crack, ha dado varias charlas, test, es muy bueno divulgando, entonces sí que ha llegado a tener bastante influencia. Incluso Bill Gates es uno de los libros que recomienda que hay que leer sí o sí. Bill Gates eh, saca diferentes eh, recordatorios de libros cada, cada primavera, cada, tal, cada tri, eh, trimestre, cada estación uh -huh. va sacando su lista de libros. Y este es uno de los libros que dice que todo el mundo debería leer, que es otras listas que saca a veces. Y a mí me ha parecido eso muy interesante por ese cambio de perspectiva, de una mentalidad negativa, de todo está muy mal, a una mentalidad de optimismo eh, objetivo. Un optimismo uh -huh. basado en datos, basado en evidencia. Y a ver, obviamente España es un país que se está quedando atrás, comparado con otros del entorno, uh -huh. pero no es porque el mundo vaya peor, es porque muchas otras partes del mundo va mucho mejor. claro no. <risa> básicamente, básicamente es así, sí. <risa> sí, nosotros hemos conseguido mucho, Vale. Pero esas cosas que has conseguido, si no las mantienes, pues se van estropeando. Y Hay que estar siempre pues, empujando para adelante. ¿Algún otro libro así, aparte de este, que ya me parece bueno, bueno este? Pues a ver, hay uno, este está en inglés, que se llama Complexity, a Guide to Tour. Yo durante pandemia pues estaba tenía mucho tiempo, como todo el mundo, y ahí me puse a estudiar lo que se llaman los temas complejos. Uh -huh. Que es, es la, la rama de la ciencia... A ver, que en vez de separar y cortar en cachitos, bueno, la ciencia siempre ha sido reduccionista, sí. pues va cortando en cachitos y va creando nuevas especialidades. Pues esta gente, en vez de cortar en cachitos, lo que hacen es integrar, juntar cosas. Juntar cachitos. Juntar, juntar especialidades, vale. buscando un lenguaje común para toda la ciencia. A ver, está las matemáticas, uh -huh. pero están buscando un lenguaje conceptual y sobre todo una técnica de estudio general para todos. Para... Ver cómo encajar y ver si, sobre todo, hay reglas que se vayan extrapolando. Pues, por ejemplo, los físicos estudian unas cosas y esas reglas de la física, cómo se pueden extrapolar a la química, a la biología. Y la parte interesante, cómo eso puede entrar a la antropología, a las ciencias sociales, a la economía, a la política. Y cuando empiezas a hacer todo ese revoltijo y juntar todas esas cosas, te encuentras que hay reglas que se mantienen. Y hay formas de estudio que se mantienen. A raíz, bueno, está la cosa de los sistemas complejos empezó en el año 84 a estudiarse seriamente. Uh -huh. Es muy intensivo en informática. Porque, a ver, las grandes revoluciones en ciencia, pues fue primero el telescopio que nos permitió ver lejos, uh -huh. el microscopio que nos permitió ver de cerca, y los ordenadores que nos permiten ver muchos. Vale. Tú en tu cabeza pues, puedes pensar en tres cosas a la vez, cinco cosas, o sea, cinco elementos jugando a la vez, pero no puedes pensar en cómo mil elementos interaccionan entre sí o cómo un millón de elementos interaccionan. O sea, está fuera de nuestras capacidades, es imposible. Claro. Es como ver las lunas de Júpiter, está fuera de nuestra capacidad. Pero un ordenador sí puede hacer eso. Tú le haces unas reglas sencillitas, pones el millón de elementos a funcionar y a ver qué sale. Y eso pues, es la precursión de la inteligencia artificial, del Big Data y todo esto. El meter muchos elementos y a ver qué pasa. Uh -huh. Y este, este libro, el de Complexity, Agai de tour es una introducción que te va explicando todo esto. A ver, es un libro un poco hardcore, es, es sencillo en cuanto bueno, está bien bueno, explicado. Bueno, sencillo, tú estás hablando <ríe> y estoy diciendo, ostras, o sea. <ríe> a ver, está pensado para gente inquieta, gente que quiera leerlo, igual hay algún, algún concepto que se te escapa un poquito, pero va explicando el cómo van evolucionando las cosas. Y pues sobre todo las consecuencias, pues ¿para qué vale esto? ¿no? Al final el objetivo de la ciencia es ¿para qué vale? Pues sobre todo pues, para el estudio del sistema inmune, para la salud, para el estudio del cerebro, el estudio sobre todo de las economías, de la sociedad, y ver cómo va evolucionando lo que es la, la vida. Y que veamos pues, que hay herramientas que nos permiten sacar unas predicciones y sacar unos estudios. Por ejemplo, en pandemia hemos visto muchas predicciones de contagios ¿no? y proyecciones. Pues esto se estudia con estas técnicas de complejidad. Uh -huh. Y eh, con esas estimaciones, después ves los números reales. Las estimaciones, pues va a ser una curva más, más simple, con menos aristas, y la realidad pues, va a tener más picos. Vale. Va a tener más baches porque la realidad siempre es más compleja, más rica en detalles. Yeah. Pero las estimaciones son muy exactas, son muy cercanas a lo que ha ocurrido en la realidad. Entonces ahí dices, ¿a qué nivel hemos llegado de que se pueden predecir estos comportamientos, esta manera de infecciones, gracias al conocimiento de cómo funcionamos como sociedad, de cómo nos movemos y todo eso. Entonces, permite tomar unas políticas que minimicen contagios y objetivamente, y sobre todo, minimicen muertes y minimicen el daño. Madre mía. Buena, buenas lecturas tú para pandemia sí. Bueno, bueno, no, no Muy, muy interesante, Víctor, ¿eh? la verdad es que es súper interesante Y bueno, ya llevamos casi una horita yo creo Ahora es tu momento de spam de valor o algo que quieras Algún proyecto a futuro eh, Algo que estés metido ahí y quieras un nuevo libro Lo que tú quieras ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno el libro va a tardar. Vale. Sí que tengo alguna idea por ahí, pero va a tardar. Primero otras cosas. Vale. Ahora en lo que estoy enfocado principalmente es en victorgomez.pro, uh -huh. que es, es donde ofrezco los servicios de asesoría, consultoría, para montar negocios digitales. Muy enfocado con la parte de copy. Uh -huh. Desde que empecé a descubrir el copy, pues, leyendo un montón de libros, siguiendo a, a esta gente tan famosa, tipo Isra Bravo y tal, vas aprendiendo. Al principio haces como todo el mundo, copias exactamente lo que hacen ellos, Después dices, esto no encaja con mi forma de expresarme. Claro. Y ahí es cuando evolucionas. Y es cuando dices, se ha convertido en una cosa súper interesante. O sea, es súper divertido claro. cuando llegas a ese punto de me expreso como yo quiero buscando ese juego. ¿no? Ese juego de que sea entretenido, que le informe a la gente, que le aporte valor. Entonces, bueno, ahí pues envío un email diario dando consejos sobre negocios. Y es una cosa que me parece muy interesante. Yo el copy sí que es algo que recomendaría a toda la gente aprender mm -hmm. Más que por la parte de ventas, que es muy importante si vas a nivel negocio, también por la parte de saber cómo expresar una idea que tienes en la cabeza de una manera interesante hacia el resto. Vale. Eso, eso sí que me parece una cosa esencial. Que es, uh -huh. bueno, lo que es la... Más que persuasión, lo que es la dialéctica y la forma de expresarte. O sea, eso me parece importantísimo. Y después el blog de viajes, que es masivel.com y en redes sociales pues Matchbell en todas las redes sociales incluido Onlyfans aunque no tengo contenido subido muy bien muy bien pues pues oye, hay que reservar siempre el nombre claro no claro tú siempre ahí el nombre cogido en todos los sitios vaya ahí y... hay que reservarlo vale vale oye pues pues oye un placer haberte conocido y sí que vamos un gran, o sea, ¿cómo se dice? Especialista. Bueno, especialista. Aprendí de todo, ¿no? Y yo creo que es maestro. Generalista. ¿eh? Generalista, sí, sí. No, pero yo creo que aprendí de todo y maestro de muchas cosas también, ¿eh? me da a mí. O sea que... Nada, bueno. de... Poco a poco. Bueno, bueno, ya, ya, te, ya te iré viendo ahí, leyendo por ahí por las numerosas redes y nada, un placer haberte conocido y espero que la audiencia haya aprendido un montón, que estoy convencido de que sí, porque ha habido cosas muy interesantes. Pues el placer está mío y ahí estoy en redes sociales. Todavía tengo tiempo y puedo contestar a la gente cuando me escriben por redes sociales. Así que encantado <risa> en seguir la conversación por allí. Vale, pues un placer y nos vemos. Chao. Chao.